Llegó el momento de presentar... De... Hola. ¿Qué haces? Eh, ¿Nos dejás presentar este momento a nosotros? ¿Qué? ¿Que me vaya? Sí, sí, por favor. Pero a mí me habían dicho que yo tenía que... Si te bueno. retirás nos gustaría. Muchas gracias. <risa> bueno, pasen, pasen, toma, Marce. Gracias. ¿Todo bien, Blanca? Sí, pero era gente sin mucha experiencia. Bueno. Damas y caballeros, recibimos con un fuerte aplauso al elenco Sofía. Dale, Elenco conformado por niños, niñas y adolescentes de los colegios de Fundación Sofía. Sí. Música Maestro Bienvenidos a este flash informativo Hoy nos convoca algo bastante inusual para nuestro país La Iglesia Católica está queriendo beatificar a Monseñor Jacinto B. Van 141 años de su muerte y su legado sigue vivo Así son muchos los pasos a dar y muchos y mucho los estudios a hacer para proclamar santo al siervo de Dios. Así es, Blanca. Entre estudio cura, burocracia y esfuerzos se nos fue el final del siglo XX. Pero en el siglo XXI siguen los esfuerzos de la Iglesia para que esto se cumpla. Y en mayo de 2015 el Papa Francisco lo declaró ven venerable. En instantes ampliaremos. Monteoxe, impresionante, Jacinto. Por algo se le hizo un himno tan sentido. Lo escuchamos con las voces del elenco, Sofía. ¿Por qué el siervo de Dios sigue siendo tan importante? Porque fue tal su brillo en la historia de nuestro país que se mantiene hasta en nuestros días, aún para sus opositores. Durante siete años se entregó al ministerio de la parroquia de Canelones. Llegaba a pueblitos hasta 50 kilómetros a la redonda ...y por camino, los caminos más intransitables. Pero allá iba él y su caballo, se fue, dando se fue dando a conocer como un sacerdote ejemplar... ...en el ejercicio pastoral, en la catequesis con los niños, en las predicaciones, en las misiones. Por eso fue nombrado al poco tiempo el vicario de Uruguay. Tuvo un amor preferente por los pobres y por los gauchos. Su generosidad personal y el cuidado de los menos favorecidos fue impotente. Era además... Un sacerdote incansable en sus confesiones. Dicen que en Montevideo ningún cura hacía confesiones tanto como don Jacinto. Estos y otros argumentos maneja a la Iglesia en pos de su santidad. Pausa y en instante informamos. Gran misión la de Jacinto Vera. Llegó. Como diría Santa Teresa, un santo triste es un triste santo. ¡Llegó Jacinto! ¡Llegó Jacinto! ¡Pase, coma algo! Hay gente más hambrienta que yo en recibir a Dios. Misa, rezo, confesión. Y si nos da, recalentamos ese buen puchero que tiene una pinta. Llegó Para sacerdote, su madre le, le mandaba ropa y usted se la regalaba a los más pobres. Ellos lo necesitaban más que yo. ¡Llegó Jacinto! Yo siempre fui y seré de mi tierra y del rey de los cielos. ¡Llegó Jacinto! Ampliamos la información. En 1864, ayuda a los heridos del sitio de Paisandú. La isla de donde Jacinto y las hermanas que lo acompañaron curaron a los enfermos, se llama desde entonces la isla, la isla de la caridad. Y el 16 de julio de 1865, en la antigua iglesia matriz, ante los santos patronos San Felipe y Santiago, tenía el honor de anunciar que el Papa Pio IX ha nombrado al vicario apóstol del Uruguay Jacinto Vera como obispo. Y Jacinto continuó. Propisa de la llegada de los salesianos, se carteó con Juan Bosco, retorna a las misiones. ¿Qué haría la Comisión de Socorro para los Pobres. Ayuda a los enfermos de cólera. Se va en peregrinación a la Tierra Santa. Al poco tiempo bendijo la primera piedra del Seminario Conciliar de Montevideo y siguió con sus misiones. Todas estas son cosas bien de santo. 8 de mayo de, de, el 8 de mayo, el 6 de mayo de 1881, Jacinto Vera falleció en una misión de, en Panda Azúcar. Así se fue, como un hombre misionero. Y ahora, algunos testimonios. Ese fue el repaso de la vida de Jacinto Vera hasta sus últimos días. Por todas estas cosas, los procesos de la iglesia siguen adelante. Desde acá, después de 150 años, logró que un grupo se encuentre entusiasmado al contar su historia e intentar transmitir una parte de su vida a través de canciones. E intentar que los que nos escuchan se lleven la historia de nuestro santo a su casa. Eso fue todo. ¡Hasta la próxima!